Entonces, para aquellos de ustedes que utilizan el curso de milagros, saben que el curso nos enseña que el, curso, el objetivo del curso no es enseñar el significado del amor, porque eso está más allá de lo que puede ser enseñado, sino que el objetivo es los obstáculos a la conciencia de la presencia del amor. Entonces no hay un enfoque directo hacia la verdad, sino que básicamente tienes que descubrir y exponer todo lo que se encuentra en tu mente, incluyendo la mente inconsciente, la cual no es verdad. Y lo que te queda va a ser lo que siempre ha sido. Y así es como te acercas a la iluminación. Simplemente no buscas lo que es verdad, sino buscas lo que es falso, vas en un recorrido de exponer la mente inconsciente. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos acerca de la historia de víctima, yo podría decir que todo el mundo perceptual del tiempo y del espacio, todo el cosmos, fue proyectado del ego y fue establecido como una gran historia cósmica de víctimas y todo acerca del tiempo y del espacio refleja la victimización. Y es por eso que parece ser tan profundo. Quizá piensas, wow, si yo pudiese realmente ser feliz, yo sería realmente feliz si no creería en las víctimas. Pero todo el cosmos fue establecido como una historia. Es una historia muy larga cuando lo miras en términos del tiempo y años. Pero de hecho es solo una proyección de una mente dividida. Y para poder realmente profundizar en la dicha y para poder encontrar la verdadera paz y felicidad, tienes que dejar ir el truco. Y el truco se encuentra en la mente, no está en el mundo. Es... Muy, da mucha, mucha insatisfacción buscar felicidad y buscar la dicha en este mundo. Quizás has notado, no sé cuántos tus años has experimentado en la Tierra, pero quizás encontraste que no encontraste la felicidad duradera. Y eso es porque estuvo un engaño. El ego ha establecido este mundo, el cual refleja los pensamientos sustanciales. Y refleja las creencias del ego. Entonces, cuando miras al mundo del tiempo lineal, del, ves una proyección de la conciencia. Y la conciencia en sí misma, Jesús nos dice, es del dominio del ego. Entonces, sé que muchos de ustedes siguen eh, enseñanzas espirituales diferentes y hay eh, enseñanzas excelentes a través de la historia, y hay también maestros excelentes, pero deberías entender que Jesús dice que la conciencia es del dominio del ego y en la pura luz, en el espíritu, en el reino de los cielos, en nirvana, llámalo como tú quieras, no hay oscuridad. Todo en el cielo es luz y ese es el ambiente natural de quién tú eres. Tu ambiente natural es la fuente, es el creador, es Dios, es amor, es luz. Y tú no puedes encontrar felicidad interminable en un mundo que fue hecho para tomar el lugar del cielo. No puedes encontrar felicidad duradera en la proyección. Todo el punto del perdón es enseñarnos a cómo liberar la proyección y volver a nuestro ambiente natural, el cual Jesús llama reino de los cielos que se encuentra dentro. Él nos ha enseñado desde el comienzo, desde 2000 años atrás, nos ha estado enseñando que el reino de los cielos se encuentra dentro. Es un reino espiritual. No. Tienes que mantener ídolos frente al Señor tu Dios. Bueno, todo este cosmos es el ídolo. Todas las estrellas y los planetas y las personas, todo acerca del tiempo, del espacio, es un velo que está puesto sobre la mente y es el, contenido, el contenido de la conciencia es el ego. Y tú puedes entrenar la conciencia pero solo puedes entrenar hasta un, un punto, hasta que recuerdas a Dios. El punto no es... Todo el punto es recordar a Dios. Hay muchas espiritualidades que también utilizan el término conciencia de Cristo, pero si el Cristo es real y la conciencia es del dominio del ego, entonces no hay algo como conciencia crística. Esto te muestra que tan profundo va esto, pero estamos aprendiendo del Maestro. Jesús nos está dando la imagen completa acerca del despertar espiritual. Nos está dando todo esto de forma muy directa. Entonces... Cuando yo miro este mundo, me doy cuenta que hay un truco que, está en, que hay en este mundo. Cuando yo era un niño, creo que cuando, creo que cuando era un adolescente, yo solía encontrarme a mí mismo hablándome en mi mente diciendo hay algo engañoso acerca de este mundo. No sé qué es, pero hay algo raro acá acerca de este mundo de enfermedad, de sufrimiento y muerte. Hay algo que no está bien. Hay algo que está eh, fuera de la marca. No sé qué es. Y créame, como un adolescente, yo te podía decir que no sabía lo que era, pero luego cuando encontré el curso, Jesús empezó a decir, sí, tú realmente no sabes lo que está sucediendo aquí. Tú no sabes qué tan profundo es el engaño. Yo solía tener pequeñas pistas cuando salía el curso. Una de las líneas del curso de Milagros es nada es tan cegadero como la percepción de la forma. La forma, de, eh, ver la forma quiere decir que el entendimiento ha sido oscurecido. La meta del, del plan de estudio, sea cual sea el maestro que elijas, es conócete a ti mismo. No hay nada más que conocer. Eso, ahí nos lo está diciendo Jesús de forma bien directa y simple, que si tú estás percibiendo un mundo de forma, tú estás mesmorizado, tú has sido hipnotizado por una creencia en la separación. Cuerpos separados, situaciones separadas paradas, tiempos separados, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses. Todos separadas palabras separadas lenguajes separados. Tú estás percibiendo algo que no tiene realidad. Tú estás soñando un sueño que no es como tu ser crístico que Dios creó. Básicamente está diciendo que la realidad no tiene nada que ver con este mundo del tiempo, del espacio y eso es un contexto bastante grande porque no sé acerca de ti, pero esto no, no me lo enseñaron a mí en el domingo en la iglesia. Yo estaba feliz de aprender acerca de Jesús, pero no me enseñaron eso en absoluto. Eso, entonces este es un gran contexto que nos está dando. Entonces, para poder profundizar en la dicha y descansar en Dios, realmente necesitamos enfrentar lo que, a lo cual nosotros nos estamos apegando o aferrando en la mente inconsciente. Jesús describe el autoconcepto que fue hecho para tomar el lugar de Cristo, el cual involucra el mundo perceptual. Él dice, hay dos partes. Una es el sueño que sueñas en secreto y la otra es el sueño del cual te desprendiste. El sueño que sueñas en secreto es la mente inconsciente, está fuera de la conciencia. Entonces, no hay nada más engañoso que un diablo que está fuera de la conciencia. Un sistema de creencias en el cual tú crees y ni siquiera eres consciente de que crees en ello. Y es por eso que las personas siempre me preguntan: ¿por qué las cosas malas le suceden a personas buenas? Y no lo no entiendo. Incluso algunos de los místicos y santos, algunos de las personas más bondadosas en el planeta, en la historia, han parecido tener cosas muy oscuras que le sucedieron. Puede ser que hables de Jesús con la crucifixión o si hablas acerca de Gandhi. Gandhi era fue asesinado. Quizás algunos de ustedes piensan, hay algunas cosas, incluso hubieron algunos profetas también que parecieron ser matados de formas muy extremas o el que vino a, antes de Jesús, eh, la persona que bautizó a Jesús, Juan el Bautista, él fue eh, descabellado, les quitaron la cabeza. No sé acerca de ti, pero a eso parece muy extremo. Eh, su mujer eh, quería la cabeza de Juan, no le gustaba lo que salía de la boca de Juan, entonces quería su cabeza. Entonces el gobernador le quitó la cabeza. Eh, como un profeta de Dios. No es la mejor forma de irse si piensas en ello, que te, te rebanen la cabeza. Pero esto es un ejemplo de lo que estoy hablando. Este es un mundo de separación. Es un mundo proyectado, que es un velo que está puesto sobre la mente para que no pueda ver lo que realmente es, lo cual es puro espíritu. Ahora, yo seguí llorando y llorando por una película y esta película, Frances y yo nos encontramos durante la semana y esta película vino a la mente de Frances como una muy buena película para hablar sobre estos temas, sobre los temas que vamos a estar hablando a través de hoy. Y me gusta esta película porque es un muy buen mecanismo de enseñanza como la película que vimos el sábado pasado vimos una película acerca de Shakespeare y la razón por la cual me gustó esa película de Shakespeare es porque para la mayoría de las personas tú miras las vidas de Shakespeare y tú dices mmm, él parece ser un muy buen tipo un gran escritor un escritor muy inteligente y parece estar en contacto con eh, emociones humanas y las luchas y los desafíos de, que enfrentan los seres humanos. Es por eso que él escribió a Hamlet y Macbeth y estas obras: eh, Mucho ruido y pocas nueces, Romeo y Julieta. Él a, tenía imaginación y nos ha dado mucho teatro y obras que realmente eh, se adentra en la psique humana, en eh, lo que todos los seres humanos lidian. No creo que nunca habido un ser humano que pareció vivir en toda la historia que no haya tenido muchos desafíos y luchas. Y incluso los que se suponen que nacen como avatares o nacen como santos, todavía ellos también tienen los desafíos que tienen que enfrentar todos ellos. Si hablas de Siddhartha, que se convirtió en Buda, o Jesús y el Cristo, cuando hablas acerca de Ramana Maharji, o San Francisco, o Madre Teresa. Si tú pudieses entrevistarlos y muchos de ellos han dejado sus diarios detrás y escrituras, podrías ver que han tenido muchas luchas. Entonces hoy me gustaría, con tu permiso, me gustaría desmistificar todo esto. Te lo voy a dar todo de forma bien directa. Entonces luego de hoy, luego de esta película, vas a decir hmm, está bien, ahora sé con qué estoy lidiando aquí con este sistema de creencias del ego. El ego es como un puff de nada, es un puff de nada muy ingenioso. No, Ni siquiera parecería existir si no utilizase el poder de la mente. Entonces Jesús nos dice, tú hiciste al ego al creer en él y tú puedes deshacerlo al quitar tu creencia de él. Entonces nosotros necesitamos ir bien debajo a la parte más profunda de nuestra mente, tenemos que ir hacia los secretos, porque mientras tu mente siga jugando estos secretos engañosos consigo misma, basado en esta creencia del ego, no vas a conocer la felicidad, no vas a conocer la dicha consistente y la paz, mientras que debajo de la mente es, es, es, haya esta oscuridad. ¿Qué tan oscura es la mente inconsciente? Jesús dice, está derramada en pecado. Es, es un error, no es una mancha negra en tu corazón. Realmente no te puede quitar del cielo porque no tiene una realidad. Pero mientras tú creas en ella, puede parecer generar un una gran historia de víctima, lo cual yo llamo todo el tiempo y el espacio. Incluso en planetas más desarrollados o sistemas solares o galaxias más desarrolladas, desarrolladas en cuanto al desarrollo espiritual, todavía hay problemas que surgen. Incluso si yo te digo que hay una galaxia en donde hay una vibración tan elevada lo voy a llamar la galaxia de almas gemelas. Y muchos de ustedes van como, ¿dónde está mi boleto? <ríe> Me gustaría ir a la galaxia de almas gemelas. Esa es una invención de David por, eh, enseñar, para, con el propósito de enseñar. Y ahí veo unas sonrisas ahí también en, en la galaxia de las almas gemelas. Todavía va a haber un problema si todavía involucra personas separadas. Porque... Todos somos el mismo espíritu. Hay una canción que una amiga Jen me mandó hoy de... Creo que está en Europa y me mandó esta canción que se llama el simple juego con la letra. Nosotros somos uno, todos el mismo la vida es un simple juego bueno puede ser que la, el mundo es un juego pero el juego del ego es extremadamente complejo porque lo que tú percibes en la superficie de la conciencia lo que percibes eh, con los cinco sentidos aparentemente son solo el efecto de un sistema de creencias erróneo entonces, muchas veces digo que cuando miras a este mundo, todo lo que estabas haciendo es ver una imagen en movimiento de la conciencia. Tú ves algo en la política que no te gusta, es una imagen en movimiento de la conciencia. Si no te gusta el COVID-19, quizás no te gusta la pandemia. Es una imagen en movimiento de la conciencia. La razón por la cual parece ser difícil dejar ir el ego es porque el ego es tan engañazo que ha inventado una identidad sustituta, el cual es un cuerpo, el ser de personalidad y el mundo, el tiempo y el espacio. Y es como preguntarle a un pez en el pescado qué piensas acerca del agua. Qué bizarro. Este pez no tiene una opinión acerca del agua. Porque es todo lo que sabe, todo lo que conoce. Y el tiempo del espacio es todo lo que tú piensas que conoces. Entonces no vas a estar muy abierto a aprender acerca del perdón y la verdad, porque piensas que ya sabes lo suficiente como para existir. Entonces no vas a estar abierto y tener la voluntad de que se te muestre que todo lo que tú percibes es una mentira, que todo... Todo el tiempo del espacio es un gran truco. Y si tú piensas que sabes que hay algo de valor eh, o de ayuda en el tiempo del espacio, Jesús dice, ah, déjame asegurarte que tú no sabes nada. Cada vez que tú sientes un disgusto, Él dice, cada vez que sientes un dolor, cada vez que sientes desesperación y enojo y angustia, Paz para y recuérdate que tú no sabes lo que está sucediendo y la paz solo va a volver en el milagro cuando tú dejas ir de pensar que tú sabes lo que está sucediendo. Tú no te gusta las elecciones políticas, no te gusta lo que tu marido o esposa o novia o novio te dijo, bueno... Es una interpretación que el ego ha hecho, lo cual está trayendo esta incomodidad. Esto no está viniendo de la realidad, no está viniendo de la luz. No está viniendo de la verdad en absoluto. La verdad es amor. La verdad es dicha y felicidad. Y cuando, tú, cuando no nos sentimos dichosos y felices y libres y amorosos, todavía seguimos creyendo que hay algo que no es verdad, es verdad. Ahora, el personaje principal en la película que voy a mostrar, su nombre es Melodía. No es eso es hermoso, el personaje principal, su nombre es Melodía, es una canción. Ella definitivamente es una canción para todos nosotros. Y la razón por la cual Jesús eligió esta, esta película es porque ella es un personaje principal muy bueno. Porque cuando tú empiezas a conocer a Melodía, ves que ella tiene memorias del pasado y su niñez no fue la más feliz, pero mírenos a todos nosotros, quizá pensamos que hemos tenido una niñez decente, pero nuestros padres a veces peleaban o a veces discutían. ¿Alguna vez ustedes vieron a, a una discusión? La mayoría de nosotros fuimos testigos de peleas, no exactamente crecimos en el reino de los cielos sino que crecimos con una proyección de nuestra propia mente y de nuestra propia creencia en, en la victimización, el conflicto, la falta de armonía. Veíamos una imagen de lo cual nosotros creíamos. Nosotros no venimos a este mundo y luego simple como una víctima del mundo, sino que nosotros trajimos el mundo con nosotros. Jesús dijo, cuando tú viniste a este mundo, trajiste el mundo contigo. Ahora, eso es metafísica. Tú has establecido un mundo basado en tu propio sistema de creencias, tu propio sistema de creencias egoico. Entonces, no pienses que el Dios te mandó al infierno, o que Dios te mandó a la separación, porque nos dijo que cuando nos, tú trajiste, viniste a este mundo, tú trajiste al mundo contigo. Tú obtuviste lo que tú estabas buscando. Si tú crees en ello, tú lo percibes. Si tú lo ves, lo tienes. Si tú lo ves, lo tienes. Entonces, en esta película que voy a mostrar, Melodía, ella crece en... Y ella, como todos los niños, los niños tienen ciertas cosas que realmente les gusta y que quieren y desean. Algunos niños crecen y como... ve algunas manos... ¿Alguno de ustedes les gustan los caramelos y los dulces? A mí me gustaban. Yo también pasé muchas horas en la dentista, en la silla dentista, pero también me gustan los chocolates, me gustan los dulces, muchos, muchos de ellos. Para Navidad y todo. Los, tráeme los chocolates. Ese soy yo. Y en esta película, Melodía, como una niña, ella no le gusta que sus padres se peleen, pero también porque ella no está feliz al ver estos conflictos y también está buscando algo que realmente le guste. Y hay esta guitarra, hay esta guitarra roja y realmente le gusta y ella ve en el local de música y eso va a ser el título de la película de hoy, la guitarra. Ahora, a mí me gusta una gran película, me gusta una película que, no, que nos ayude a nuestra mente a librarnos del ego. Y yo tengo que decir que uno de mis vecinos en Utah es Robert Redford. Robert Redford es un actor espectacular, es un hombre maravilloso, es cariñoso y gentil. Quizás alguno de ustedes lo conoce, él ha hecho películas como el, el susurro del caballo creo que se llama y ha hecho un número de películas que son de mucha utilidad y están en nuestra guía de películas para despertar y Robert Redford la hija Amy eh, ese fue su debut en el 2008 esta película viene de la hija de Robert Redford ella es la directora Amy Redford y lo que nos va a mostrar es que ella parece ser lo que llamaríamos una persona decente. El personaje principal en la película es una mujer que, con la cual nosotros nos podemos relacionar. Ella parece ser una persona bastante decente. Se nos enseña por el ego que hay personas buenas y hay personas malas. Que hay los tiranos del mundo como los Hitlers, Mussolini, Osama Bin Laden, y los tiranos y dictadores. Y luego también se nos enseña que hay santos, que son muy buenos. Y luego hay personas regulares, de seres humanos decentes y de regulares. Y la mayoría de nosotros nos gusta identificarnos con ese ser humano decente. Y sin embargo, cuando lo hacemos empezamos a notar que este ser humano decente, empezamos a darnos cuenta que las cosas le suceden a ellos. Que, y nosotros y se, nos relacionamos con estas cosas que le parecen suceder a estos seres humanos decentes. Hay tiranos com, como Hitler que son matados. El ego va, bueno, eh, obtuvieron lo que se merecían. Si tú matas, si matan toda su vida, entonces, bueno, tú puedes ser matado, pero no nos gusta cuando sucede con personas decentes, nos gusta verlos, que cosas buenas le sucedan a ellos. Y es lo mismo con todos nosotros, queremos experimentar cosas buenas. Ahora, Shakespeare, el cual miramos la semana pasada, él dijo, todo el mundo es un teatro y cada uno tiene que interpretar un papel. Shakespeare también dijo que no hay nada bueno o malo, sino que pensarlo lo hace así. Y quizás ustedes también conocen que hay también una filóso un filósofo eh, muy famoso, Descartes. Y Descartes tenía el dicho, pienso y por lo tanto existo. Y eso es un supuesto básico y simple. Yo pienso, por lo tanto existo. Y Jesús dice, bueno, de hecho... Los pensamientos, los pensamientos del ego que tú estás pensando no te ayudan en absoluto a conocer quién tú eres. Entonces incluso con Descartes eh, pienso y luego existo, por lo tanto existo, y Jesús dice, no, no, no vas a saber que eres un hijo de Dios a través de los pensamientos que estás pensando, porque estás pensamientos... Estás pensando pensamientos del ego y estás pensando pensamientos impuestos y nunca vas a conocer el yo soy como antes de Abraham fuese yo soy. No vas a conocer el yo soy mientras tú sigas creyendo en estos pensamientos del ego. Y quizás notaste en las lecciones de un curso de milagros, quizás eh, estos pensamientos no significan nada. Mis pensamientos no significan nada. Después dice... Mis pensamientos sin significado, me están mostrando un mundo sin significado. Jesús nos está enseñando a través de las lecciones de un curso de milagros que los pensamientos que tú piensas que piensas ahora mismo no son pensamientos verdaderos. Y que el mundo que tú piensas que ves no es un mundo verdadero. Pero el mundo que tú percibes está viniendo de los pensamientos que estás pensando, los cuales son del ego. El ego literalmente está proyectando un mundo de pensamientos erróneos y Jesús no le importa tanto el comportamiento, no está diciendo, oh, sé un buen niño, buena niña, compórtate bien, yo te estoy mirando y quiero que seas un buen niño, una buena niña, un buen hombre o mujer y luego si haces cosas buenas puedes volver al cielo no, no no está tan preocupado con el comportamiento porque son proyecciones pero está pero, eh, pero sí le importa los pensamientos y dice tienes que cambiar tu forma de pensar tienes que pensar con el Espíritu Santo para conocer el reino de los cielos no puedes continuar apegándote a estos agravios y juicios y sí, y pensamientos falsos del ego, lo cuales son pensamientos de ataque. No puedes conocer el cielo mientras sigas teniendo pensamientos de ataque. Entonces, la lección 23, Jesús dice, puedo escaparme del mundo que veo si renuncio a los pensamientos de ataque. ¿Es eso razonable? Si el reino de los cielos es puro amor y luz y tenemos agravios y ataques en la mente, ¿eh? despertar el cielo involucraría liberar los agravios y los pensamientos de ataque. Ahora, ¿qué hace esto tan engañoso? Es que una vez que crees en el ego con su identidad falsa, el ego te va a decir que busques objetivos en este mundo del tiempo, del espacio, que te van a hacer feliz. Y todos podemos decir que lo hemos tratado. Yo he buscado educación para hacerme a mí mismo feliz, para que pudiese obtener mejores trabajos, para obtener más dinero, para para tener un mejor estilo de vida, para poder estar tener más comodidad, para poder disfrutar cosas más conveniencias y cosas del mundo. Y Jesús me dijo: tú no lo ves, pero tú estás yendo en el camino incorrecto cuando estás buscando cualquier cosa de este mundo porque tú estás tratando de reforzar una identidad falsa, la cual nunca va a ser verdad. Entonces, incluso en este mundo, yo creí en el desarrollo personal, yo trataba de mejorarme a mí mismo a través de la educación, títulos, todo tipo de cosas para mejorarme a mí mismo. Y Jesús me dijo, no, de hecho, eso es parte del truco, Tú te estás manteniendo a ti mismo, soñando y durmiendo y sin tener conciencia de que estás soñando al buscar estas cosas. Escribí algo hoy del curso del capítulo 8 que realmente agarró mi atención. Esto es del texto, capítulo 8. Jesús dice, debes haber notado que una característica de, de todo fin que el ego ha aceptado como propio, cuando tú lo has alcanzado, no te ha satisfacido. No te ha satisfacido. Es por eso que el ego tiene que cambiar de un objetivo a otro para que puedas continuar esperando que te pueda ofrecer algo. Y este es el gran truco del ego. Ha inventado un mundo de imágenes y luego quiere atrapar, mantenerte atrapado en el tiempo y sin conciencia acerca del momento presente, del instante santo. Al buscar cosas en el tiempo y al creer que si alcanzas algo o tienes algo o si añades algo, algo autoconcepto si añades algo a la personalidad vas a mejorar y, mejorar y mejorar y vas a estar mejor como una persona vas a ser una mejor persona al añadir cosas y Jesús dice no busca primero el reino de los cielos y luego todo el resto se te será añadido si tú vas hacia el perdón. Si tú buscas la pureza, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Si vas hacia la pureza, luego la percepción va a cambiar y va a ser reinterpretada por el Espíritu Santo como un sueño feliz. Pero si tú buscas las cosas que el ego te dice que necesitas si y quieres para darte la felicidad en términos de obtener y acumular y poseer, Luego, el ego ha hecho una telaraña que es tan pegajosa y engañosa que va a parecer imposible, mientras tú seas buscando ídolos, eh, eh, imágenes en este mundo, va a parecer imposible encontrar paz mental duradera. Ahora, lo que me gusta hacer que la película de hoy es que aquí vamos a ver una mujer quien tiene un trabajo tiene un novio, tiene un departamento y parece tener salud. Y esas cosas como parte del sistema del ego, eso es, eso es bastante bueno. Si alguien tiene una relación, tienen un trabajo, una carrera, tiene un lugar donde vivir y tienen salud, entonces se podría decir, bueno, te está yendo bastante bien. Eso es la base para ten, ser un ser humano saludable. Pero en esta película va a haber circunstancias que van a venir hacia la pantalla que son parte de su percepción de ella misma en el mundo que van a estar muy lejos de lo que acabo de escribir. Ella va a tener eventos que ocurren en su vida y a través de la lente del ego es como mm, ella es una mujer bastante decente y de repente todas estas cosas malas empiezan a venir hacia ella quizás recuerdas que yo siempre digo nada en este mundo te sucede a ti todo sucede para ti todo lo que parece ocurrir pasa para tu despertar porque todo ha sido planeado para tu despertar. Todo ha sido planeado para alguien que conoce cuál es tu bien. Jesús nos dice esto en las lecciones. ¿Qué tú no podrías aceptar si supieses que todo lo que sucede, te sucede, viene hacia ti por uno que sabe cuál es tu bien, cuál es el Espíritu Santo? Entonces, este mundo... No es un mundo de eventos buenos y malos, sino que es un mundo de oportunidades. Cada momento se nos da una oportunidad para elegir de nuevo, para dejar ir nuestro juicio pasado y agravio y decirle al Espíritu Santo, no sé, no lo sé. Tú muéstrame a mí. Tú sabes el camino a Dios. Como una personalidad o como una creencia del ego, ¿Cómo el ego podría conocer el camino a Dios cuando el ego es la negación del amor? Es un deseo de muerte. No deberíamos escuchar a un deseo de muerte si queremos felicidad eterna. No deberíamos creer que podemos encontrar dicha de un deseo de muerte. Y Jesús dice, no te equivoques, este ego te quiere muerto. Es una negación completa del cielo, una negación del amor. No hay nada de, que tú quieras del ego. No hay nada que te vaya a redimir de un deseo de muerte. Yo recuerdo cuando yo solía, cuando era niño, yo quizás me trabantaba o tenía algo en mi garganta. Yo recuerdo mi madre me decía: escúpelo, escúpelo. <risa> Gracias, madre. Eso es un muy buen consejo. Si te estás ahogando, escúpelo. Y en cierto sentido eso es lo que Jesús nos está diciendo, que vamos con el ego. Escúpelo. No lo protejas. No lo escondas. ¿Por qué querrías esconder y proteger un deseo de muerte en tu mente? En cierto sentido tienes que y escupirlo. Tienes que exponerlo y liberarlo. Ahora, sé que cuando tú mires esta película hoy vas a tener emociones muy intensas surgir porque eso es lo que sucede cuando tú estás interpretando que una mujer decente tiene todos estos eventos que le están sucediendo a ella. Eso es lo que sucede cuando miras a un ser humano decente tener cosas que le suceden en el tiempo, el espacio, y tú interpretas que ella está siendo dañada, o está siendo maltratada, o está siendo, digamos, victimizada. Si nosotros creemos que hay personas en este, de mundo que están siendo víctimas de circunstancias que están más allá de su control por circunstancias que no son de su propio ser por circunstancias que se encuentran fuera de ellos que les están sucediendo a ellos luego puedes ver que ahí es donde vienen las emociones porque cuando nosotros nos percibimos como que estamos siendo tratados de forma injusta por cualquier persona cuando nosotros nos percibimos a nosotros mismos como no es como si no estuviésemos recibiendo justicia o no estamos siendo tratados de forma justa o estamos hay cosas que nos están sucediendo con nosotros que no está, no son nada con no tienen nada que ver con nuestras propias elecciones y creencias y elecciones sino que son solo cosas malas que vienen de un mal mundo y incluso en tiempos también nos podemos llamar accidentes. Oh, escuchaste acerca de esta y otra persona, estos accidentes que suceden. Jesús nos está diciendo, no, no hay nada aleatorio en este mundo. No hay nada que tú puedes llamar un accidente. De hecho, todo lo que tú percibes está ahí por tu propia elección. Tú lo crees y tú lo eliges y tú lo percibes y ni siquiera estaría ahí para percibir a menos que tú quisieras que esté ahí. En otras palabras, todo comienza en la mente con lo que tú quieres. Si tú quieres separación de Dios, hmm, bueno, hay un sueño y no es el sueño más feliz en el mundo. Tú eh, obtienes el cosmos como un sueño de separación de Dios. Y luego, si tú crees otras cosas basadas en ese deseo de estar separado, el tiempo y el espacio empieza a percibirse, eventos, circunstancias, y algunos de los eventos no parecen ser muy amables para el ser humano. La muerte no parece ser un resultado feliz. No sé si has notado, pero la muerte no es exactamente algo que yo llamaría feliz. Jesús dice, hay otra forma de verlo. Podrías verlo como una continuación, como una transición. Y luego, una vez que liberas a tu mente del ego, se va. No hay muerte. ¿Y qué acerca la enfermedad? La enfermedad no es una percepción feliz. Yo jamás he escuchado a alguien que esté en dicha en cuanto a la enfermedad. La enfermedad no es feliz. Si nuestros temas son profundizar en la felicidad y descansar en Dios, tenemos que llegar al fondo de esta enfermedad. Tenemos que llegar al fondo, porque si tú crees en ella, creo que es algo que deberíamos liberar, porque la enfermedad y la muerte y toda la incomodidad y el sufrimiento que viene con eso, esa no es la voluntad de Dios. Algunas personas dicen, bueno, eh, Dios nos dio libre albedrío como si nos diese elección. No. Dios nos dio libre albedrío, pero el libre albedrío es ser uno con Dios en el cielo. Ese es el libre albedrío. No tiene nada que ver con elecciones entre imágenes en el tiempo y el espacio. Ahí es donde los filósofos se equivocan, porque quieren decir que, que piensan que el libre albedrío es la elección, pero si el cielo es unidad, no hay nada entre qué elegir. El amor perfecto, eso es la realidad. Y la realidad no involucra elección. Y sin embargo el Espíritu Santo puede utilizar todo lo que el ego fabricó para llevarnos de regreso hacia el recuerdo de Dios. Esa es la buena noticia. Sin importar lo que el ego ha hecho, incluido el tiempo y el espacio, el Espíritu Santo puede utilizarlo para llevarnos de regreso a Dios, sin excepción. El ego ha inventado las palabras, yo estoy utilizando palabras ahora, eh, palabras felices pero están siendo inspiradas de Dios, es por eso que son felices. Nos están, están atrayendo la mente de regreso a la luz. Es lo que hace que estas palabras sean palabras felices, porque es la actitud que se encuentra detrás de ellas, que son felices también. Y lo que me gusta de esta película es que el Espíritu Santo va a utilizar el símbolo en esta película y es la primera vez que jamás he visto este símbolo del ego utilizado de, forma de tanta utilidad. Te voy a decir cuál es el símbolo y voy a ver cuál es tu experiencia, porque yo he tenido experiencias buenas y malas con este símbolo. Yo no en la vida de David no he sido capaz en el pasado. Jamás podía verlo solamente de una forma que sea utilidad. Yo siempre miraba esto con sospecha o duda acerca de este símbolo en particular, como mm, no sé... No sé si solo el bien podría salir de esto, pero con Jesús y el Espíritu Santo solo el bien puede venir de esto. Y no es un símbolo. Quizá siento que no, no lo adivinarías si yo te digo el símbolo, pero aquí está el símbolo, tarjeta de crédito. Ese es el símbolo. Es la primera película que vi en donde Jesús utiliza las tarjetas de crédito para la sanación. La mayoría de nosotros tenemos emociones mixtas con tarjetas de créditos. Algunos de ustedes dicen, jamás voy a tocar una tarjeta de crédito, eh? jamás en mi vida. Y otros dicen, hmm, hmm, crédito. Mientras que tengas crédito, bueno, eso es bueno. Si vas en el camino de la escasez y deuda del ego, esas tarjetas de crédito no son símbolos felices en absoluto sino que te pueden enloquecer, te pueden completamente enloquecer. Y Jesús dice, bueno, si tú estás percibiendo este mundo, cualquier cosa que no sea sueño feliz, si tú percibes cualquier cosa que sea difícil acerca de este mundo, luego tú no realmente sabes nada. Tú no sabes lo que es de utilidad o lo que te va a dañar. Jesús nos dice, si tú crees en el tiempo lineal y reaccionas como si fuese verdadero, entonces ya estás loco, ya estás demente. Esa es la definición de la demencia. Si crees en la separación y reaccionar y actuar, estás actuando esta separación, porque no tiene nada que ver con Dios y no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Entonces, le estamos pidiendo al Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, y tú vas a ver en esta película que el personaje principal necesita de mucha ayuda. Y el Espíritu Santo va a utilizar las tarjetas de crédito para elevar a tu mente hacia la luz. Y yo amo eso. Yo amo cuando el Espíritu Santo utiliza los símbolos que la mayoría de las personas considerarían que... ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo utiliza tarjetas de crédito? Pero el Espíritu Santo utiliza todo, palabras, tarjeta de crédito. Lo que me gusta acerca de esta película es que el ego trata de deprimir a la mente que duerme y trata de hacerla sentir suicida, la trata de hacer, sentir aburrida, trata de hacerla sentir deprimida tan deprimida que piensa que solo hay una voz, la del ego, y que el ego está diciendo, sí, necesitas resignarte a la muerte, necesitas entregarte a la muerte, necesitas morir. ¿Y qué es lo que Jesús dice en el curso de milagros? Jesús dice, jura no morir, tú, santo Hijo de Dios, Tú has hecho una negociación que no puedes mantener. Jesús nos está alentando hacia la vida eterna. Él nos está diciendo, te voy a mostrar el camino. Ya te he mostrado el camino y te voy a llevar allí. Y no hay nada que me vaya a parar para que yo te lleve hacia el recuerdo de Dios en el cielo. Él dice, mientras la puerta se mantenga abierta al cielo, tú siempre tienes la esperanza de recordar a Dios. Y Él dice, yo me estoy... Yo estoy parado en esa puerta y mientras yo siga parado aquí, esa puerta jamás se cerrará porque yo vivo por siempre. Entonces es por eso que Jesús, te podría decir, es el que muestra el camino. Él está en la puerta de la eternidad y está diciendo, yo jamás voy a dejar que esa puerta se cierre. Antes de Jesús parecía ser que no había una puerta, pero Él está en el portal hacia la presencia yo soy él está en el portal de la eternidad y él está parado ahí y no va a cerrar esa puerta él está diciendo tú eres la salvación te está siendo garantizada por dios en una elección dice dice siete veces en una lección Está garantizada por Dios la salvación. Y en esta película puedes ver que nuestro personaje principal, Melodía, ella siente se siente cansada, se siente de impotente, se siente eh, percibe todo este mundo, y sin embargo, esta película muestra que hay otro camino. ¿Cuál es la llave a este otro camino? Es que tienes que tener un poco de voluntad en tu corazón. Tienes que tener esa pequeña chispa de luz, la cual es el Espíritu Santo, y tienes que seguir la guía de esa chispa, sea cual sea. Y en este caso, ella tiene que permitir mucho para que esa chispa de luz empiece a traerla hacia le traiga rayos de felicidad, le rayos de esperanza, porque ella sien, se siente tan eh, se siente tan con tanta escasez, se siente frágil, se siente débil, se siente vulnerable, y es por eso que estamos viendo esta película. Estamos viendo esta película porque tú vas a poder relacionarte con ella. Como una mujer muy decente, no es como Hitler o no es un kamikaze, es una mujer decente a la cual el ego la tiene de rodillas, el ego la tiene de rodillas y ella se va a levantar, ella se va a levantar de ese piso con, a través de su intuición, a través de seguir su guía interna y la parte divertida para mí es que involucra tarjeta de crédito ella ella va a seguir los símbolos que se le dan a ella para ayudarla a elevar su mente hacia la luz y enfrentar las creencias más oscuras que ella tiene en su mente su miedo a la muerte su miedo al aislamiento su miedo a la soledad ella va a enfrentar todas estas herramientas del ego. Y todos nosotros tenemos que hacer eso también. Y es por eso que estamos viendo esta película. Yo estoy mostrando esta película para que podamos tener esperanza e inspiración en la vida. Si ella puede dar vuelta a su vida, tú puedes dar vuelta a tu vida. Tú puedes relacionar con ella, tú te vas a relacionar con ella. Eso es una cosa acerca de una, una película de Amy Redford. Tú te puedes relacionar con el personaje. Y cuando te empiezas a relacionar con el personaje, empiezas a tener la misma inspiración y la fortaleza del de personaje principal. Ese es el propósito de estas películas. Elevar tu mente, elevarla para que te muestre que tú eres capaz de santidad. Tú eres capaz de profundizar en la alegría. Tú eres capaz de realmente ser feliz y experimentar un sueño feliz, un feliz de perdón. Tú no solo eres capaz, sino que es inevitable. Ni siquiera puedes evitarlo, ni siquiera si tratases. Y quizás nosotros, aún nosotros hemos tratado incluso realmente dijimos, uh, jodimos todo esto, realmente jodimos la guía. Pero la guía es tan fuerte y nos ama tanto que esta guía de amor no va a ser frenada, no puede ser parada por el ego. Es inevitable. La felicidad es inevitable. Entonces disfrutemos de la película, yo me voy a adentrar en ella también y quizá también tenga... Una, unas remarcas al final y luego también vamos a tener nuestra sala de grupos pequeños porque sé que esto va a tocar tu corazón, sé que esto va a detonar emociones intensas en ti, pero recuerda que necesitan ser detonadas, es por eso que estamos mostrando la película porque necesitas liberar a tu mente de las emociones tú no se supone que tienes que tener tristeza se supone que tienes no se supone que tienes que sentir escasez o un, una sensación de depresión o carencia. Dios nunca, nunca quiso que tú sintieses ninguna de esas emociones. Pero tenemos que exponer este ego para poder liberarlo. Entonces disfruta de la película y yo voy a volver. Voy a estar aquí durante la película para unirme a ti y también atrás de todo el día, pero Ahora vamos a tener un gran regalo, un regalo de Amy Redford, que se llama La Guitarra, de 2008.